Este, hola, ¿qué tal? Miren, saben, estamos teniendo aquí algunos temas eh, técnicos. La opción que vamos a adoptar es trans subir después la sesión. De momento eh, nos concentraremos en grabarla, grabar un buen, eh, una, una, un buen conversatorio y después lo subimos a las redes. Lamentablemente no vamos a contar con la participación de varias personas, pero estamos eh, en, con la expectativa de que esto se solucione en breves. Es el tema de los eventos en público, ¿no? Luego se meten personas con unas intenciones no académicas y cuando se hacen en, en grande, y esas son lecciones que estamos aprendiendo apenas, pues las complicaciones son muchas. Entonces, en aras de privilegiar el diálogo cordial y que aporte a la discusión académica, se grabará el, el video y después los compartimos con quien tenga interés en estos temas. Estaremos atendiendo. Eh, la doctora Patricia Legarreta también acaba de entrar porque tuvo problemas con su computadora. Entonces, doctor Mendoza, por favor, eh, le agradecería que comenzara con la moderación. Y a los asistentes, por favor, apaguen todas sus cámaras y sus micrófonos para... pues para disfrutar del, de la sesión. Muchas gracias. Hola, buena tarde, eh, bienvenidas sean todos y todas. Deseando primero que todo estén bien en casa, <coughs> les damos la bienvenida a esta mesa virtual. El tema que hoy nos convoca son reflexiones hacia una nueva ética en ciencias sociales. Organiza el área de economía política de la Huamztapalapa y también el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Vamos a contar esta tarde con tres eh, análisis, con tres miradas. Eh, para mí es un privilegio compartir esta mesa en la moderación, eh, porque vamos a abordar la reflexión de la nueva ética eh, desde la parte de tres disciplinas. De la ciencia política, la filosofía política y la economía política. Y lo vamos a hacer con tres co compañeras que se han tenido, eh, han tenido pues, eh, el espacio para poder compartir sus reflexiones. Cada una de las ponencias va a durar 25 minutos. Al término de ellas se eh, hará una eh, reflexión, si sí, hay comentarios finales. Y el orden es el siguiente. Primero, eh, participará la doctora Katia Colmenares, perdón, Colmenares la doctora Patricia Legarreta y... Cerraría eh, Carolina Hernández. Voy a decir algunos breves datos de la doctora Katia Colmenaras. Ella es doctora en Humanidades por la línea de Filosofía Moral y Política de la UAM Iztapalapa. Es maestra en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también obtuvo su licenciatura como eh, filósofa. Eh, tiene varias publicaciones y sus áreas de trabajo eh, se centran en la formación política, pensamiento crítico, epistemología, ética, filosofía política, filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación y metodología de la investigación. Vamos a dar entonces la bienvenida a la doctora Katia. Eh, tiene usted eh, el micrófono, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Muchísimas gracias, Carolina, por, este, por la invitación, Patricia. Eh, bueno, pues eh, mi, el día de hoy quisiera compartirles algunas reflexiones en torno a ciertos elementos que estamos pensando desde la filosofía para pensar o para ir construyendo un concepto de ciencia desde la ética y desde la tradición crítica. En primer lugar, pues hay que decir que el conocimiento, todo lo que tiene que ver con la producción de, de saberes, de conocimiento que ha ido desarrollando el ser humano, desde un sentido muy originario ha tenido que ver con la reproducción de la vida de modo directo. Eh, el doctor Enrique Dussel, de hecho, hace como una, una, una formulación que yo creo que es bastante sugerente: que dice que la razón es la astucia de la vida. Es decir, el ser humano habría sido el desarrollo que la vida misma puso para poder este, tomar conciencia de sí. Entonces, este ser humano que se habría desarrollado después de que la vida tiene unos 3.500 millones de años, pensemos que el Homo sapiens tiene apenas unos 150.000 años, y desde la primera célula viva hasta el día de hoy, es la misma vida que está en la sobrevivencia, por decirlo de algún modo. Entonces, en ese sentido, somos nosotros la vida consciente y por eso, también dice Dussel, automáticamente con la conciencia nos viene también la responsabilidad por la vida. Sin embargo, no... Digamos, en este tiempo ha habido como un desfase y este desfase tiene ya unos siglos en relación con el desarrollo de la ciencia, de las ciencias naturales en específico, de las ciencias físicas, que introdujeron también, eh, digamos, reflexiones metodológicas que comenzaron a abrir el concepto de la ciencia en un sentido más, eh, más instrumental. Pero con, el, con, con ese sentido instrumental también se fue separando de esta conciencia de que somos también eh, la vida y por eso también responsables por ella. Entonces, eh, habría que decir que en este tiempo realmente hemos perdido la... la conciencia de que somos la vida consciente. Los pueblos originarios de alguna manera nos lo recuerdan cada tanto, y por eso es la vigencia también de su pensamiento, pero sucede que eh, con la modernidad precisamente vino una separación entre el ser humano y la naturaleza, es decir, si nosotros vamos por ejemplo a analizar el método de la ciencia y que, y que pone siempre a un sujeto frente a un objeto y esa separación automáticamente establece una relación vertical del mismo modo. Entonces, esta relación del ser humano y la naturaleza, en donde el ser humano ya no se ve a sí mismo como parte de la naturaleza, como esa naturaleza consciente, entonces, eh, de alguna manera, pierde su lugar en el mundo. Y, y también... Al mismo tiempo comienza una, una instrumentalización de la naturaleza sin ningún tipo de, de conciencia, ¿no? más allá de eso. Entonces, hay una separación y esto se va a dar en el siglo, eh, siglo XIX, cuando se empieza a hablar de la distinción entre Wissenschaft y Science, ¿no? o sea, dos concepciones de ciencia distintos uno que viene más bien de la tradición alemana y que es una comprensión mucho más eh, completa, eh, dialéctica, y la, la science que viene directamente de la ciencia física, en donde hay una separación entre sujeto y objeto de modo infranqueable. Nosotros, por ejemplo, hemos, que hemos trabajado eh, más en específico la filosofía hegeliana, la filosofía dialéctica, y desde ahí hemos ido trabajando las cuestiones del método, pues vemos la necesidad de recuperar el sentido dialéctico de, de la ciencia y el sentido dialéctico también de la metodología. Entonces, la, lo que hizo la science fue quedarse con el punto de vista de la realidad cuantitativa y dejar de lado la realidad cualitativa. ¿no? Cuando nosotros comenzamos a trabajar eh, precisamente Marx, lo que nos llamó mucho la atención fue el método, ¿no? el método de Marx y desde ahí comenzamos a, digamos, a remontarnos en cómo se podrían reproducir este tipo de investigaciones de ciencia, social y crítica. A mí, eh, bueno, en particular me llamaba la atención que después del capital de Marx, pues no hubo realmente como grandes obras que tuvieran esa profundidad científica, esa rigurosidad y al mismo tiempo esa criticidad. Se decía, ¿qué es lo propio no? del método de Marx que realmente ha ido eh, pues haciendo, haciendo una época y además produciendo una crítica que hasta el día de hoy sigue todavía de pie. Entonces, eh, en ese momento estábamos trabajando de manera específica eh, la filosofía de la liberación y recuerdo que el doctor Dussel decía que el método que utiliza la filosofía de la liberación y el método que utiliza Marx es el mismo. Entonces, eh, yo decía, bueno, pues entonces, si es el mismo, hay que hacerlo explícito, ¿no? Para, precisamente para que se produzcan, eh, pues más investigaciones críticas eh, desde la ciencia social. Y entonces, bueno, él me dijo, bueno, pues para, digamos, si ese es como tu proyecto y desde entonces asumí ese proyecto, pues tienes que trabajar muy, muy en profundidad Hegel y ver cómo funciona la dialéctica y de ahí ver cómo es que Marx llevó a cabo una inversión de la dialéctica. Entonces eh, comenzamos con ese trabajo y, eh, y bueno, realmente nos hemos ido dando cuenta de la profundidad de la metodología de Marx, porque además Marx hace ciencia pero hace una ciencia que es crítica, y cuando decimos que es crítica, eh, nos queremos referir inmediatamente a que es una crítica ética. ¿Sí? Porque cuando él descubre el tema del de, eh, plusvalor, él automáticamente lo, lo va a referir al grado de explotación. Es decir no es solamente que se produce un plusvalor, que se produce una ganancia, sino que automáticamente esa ganancia significa en la corporalidad del obrero eh, una explotación. Entonces no es simplemente como describir la realidad, sino al mismo tiempo tomar una posición, tomar postura. Entonces este tema de la vida, y por eso como que me remonté al principio a decir, bueno, es que la ciencia siempre ha pensado la vida, ¿no? O sea, cuando, cuando tenemos a los primeros eh, seres humanos, a lo ¿no? Homo habilis o al Homo sapiens, que eh, estaban tratando de, de comprender la realidad, todo era en sentido vida-muerte. Es decir, puedo comerme esta, esta, esta planta y ese alimento, pero si me equivoco, pues me como veneno y al final me muero. Es una cuestión de vida-muerte. El, el conocimiento te da una apertura a la realidad y te da un manejo de la realidad en función de la vida. Pero después la ciencia se olvida de eso, y entonces ahí sí ya dicen que la ciencia es completamente inútil, que no tiene que servirle a nadie, ¿no? Pero esa es una formulación realmente muy posterior, o sea, muy moderna en realidad. Entonces Marx lo que, lo que hace con su investigación es volver a religar la ciencia con la vida. Ese, ese punto a mí me parece fundamental porque realmente es eh, inaugurar un nuevo, un nuevo paradigma o yo diría remontar con un paradigma que estuvo ahí y que después en algún momento la humanidad se perdió o lo perdimos de vista. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando empecé a trabajar Marx a partir de, de estas hipótesis eh, en el análisis que uno va haciendo de las categorías, ¿no? Y entonces uno siempre empieza, ¿no? C como este, la primera categoría del capital de Marx, ¿no? Y te aparece la el valor, la mercancía. Entonces, tratando de ir a ver qué es la mercancía, entonces te aparece el valor de uso. Pero cuando Marx empieza a decir lo que es el valor de uso, ¿qué dice? Es lo que es para la vida, ¿Sí? O sea, automáticamente lo liga a la vida. Después sigue, el valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Entonces, cuando te empieza a decir lo que es el valor de cambio, va y te dice, bueno, es vida objetivada, ¿no? O sea, es tiempo de vida de un ser humano que está puesto ahí, ¿no? Como valor en una determinada mercancía. Entonces, analizando el modo como Marx va trabajando todas las categorías de la economía política, va haciendo un trazo muy distinto al de Hegel. Y eso es muy curioso porque mucha gente hegelianiza a Marx. no Y dice, no, es que funciona, es, es la misma lógica, es la misma dialéctica, y no, no es la misma lógica. Claro que supone una comprensión muy profunda de Hegel. Y de alguna manera Marx va, eh, digamos, punto a punto, Dialogando con Hegel, pero en cada punto lo supera, en el sentido que él vuelve a, digamos, vuelve a la matriz y vuelve a la vida. Es, es, es como una, como si fuera, digamos, hilando, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a, al sistema de las categorías que, que construye eh, Hegel, en todo el sistema de la ciencia, y bueno, estoy en un medio académico, entonces me puedo permitir hablar en este, en este nivel, porque luego es difícil como cruzarse, ¿no? Lo cual agradezco. Pero bueno, dentro del sistema de, las, de, de la ciencia de Hegel, no están todos estos conceptos no muy puros y después ya de la filosofía del derecho que va avanzando, él va hilando un concepto y lo va llevando a otro. Y de ese concepto lo va llevando a otro, ¿sí? Y de alguna manera cada vez que avanza, digamos, se va llevando todo, ¿no? O sea, eh, cada uno de los conceptos queda englobado al fin en el concepto siguiente. Entonces, va avanzando de esa manera como, pues, dialéctica, pero al mismo tiempo muy rigurosa en el modo como va argumentando. Marx, sin embargo, no hace lo mismo, sino que cada vez que avanza de, un, de una categoría a otra categoría, vuelve a la vida, ¿no? Es como, como, si, como si él fuese hilando de una manera mucho más profunda. Si efectivamente una categoría lo lleva a la otra, pero al mismo momento que lo lleva, él vuelve otra vez a referirlo de uno u otro modo a la vida. Entonces eso nos plantea realmente una metodología completamente nueva y mucho más compleja que la de Hegel. Por eso decimos, no es simplemente dialéctica, ¿no? Es una dialéctica más compleja. Y otra cosa que hay que decir también. Eh, habría que, digamos, todo parte desde donde uno está pensando, desde donde uno está reflexionando, desde donde uno se sitúa para poder hacer ciencia. Eso es, eso es fundamental. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, eh, el modo como se comprende el ser humano y desde ahí, digamos, el, también el modelo ideal con el cual yo me relaciono con la realidad, eso al final me va a, a, a mediar finalmente la mirada que yo tenga en, en la comprensión de la realidad. Entonces Hegel, cuando, o sea, cuando Marx analiza a Hegel, en realidad Marx no le corrige nada a Hegel en el sentido de que el diagnóstico que hace Hegel es así si uno analiza cómo funciona el capital desde sí mismo. A ver, lo voy a tratar de decir de otro modo. El capital tiene una lógica. Y dice Marx, yo voy a des descubrir esa lógica, a él le llama ¿no? la ley, voy a, voy a descubrir la ley que rige ¿no? las relaciones en el capital. Si uno agarra la lógica de Hegel y uno analiza el capital, son, o sea, se, se puede explicar perfectamente bien. Pero ¿qué hace Marx? Marx no solamente explica lo que es el capital en sí mismo, cómo se ve a sí mismo, cómo se explica, sino que él muestra lo que es el capital y también eh, todo lo que destruye, ¿sí? O sea, él muestra el más allá, o sea, todo lo que no muestra el mismo capital. Entonces, de alguna manera la lógica de Hegel se queda encerrada, se queda atrapada dentro del mismo capital y hace una descripción muy, muy rigurosa y, y que yo creo que imbatible y por eso es como tan seductor, mucha gente estudia Hegel y se queda por siempre ahí, ¿no? O sea, es como un hoyo negro, porque una vez que encuentras, ¿no? Que, que entiendes la lógica, te agarra y te quedas ahí, al final te vuelves hegeliano. Es muy difícil salir de ahí. Ahora bien, Marx lo que dice es, bueno, la lógica me explica el capital desde sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el capital mismo, por ejemplo... Cuando, digamos, cuando las teorías del mismo eh, modo de producción capitalista tratan de explicar de dónde sale la ganancia, pues siempre la ponen al interior del capital, ¿no? Y Marx dice no, aquí hay, hay como un olvido, un olvido fundamental, un olvido que es al final, pues el gran fetichismo de esta teoría y es que todo lo produce finalmente el ser humano en relación con la naturaleza. De ahí viene todo. Pero eso ya nunca más se vuelve a tratar dentro de las teorías, es decir, se olvidan de lo fundamental, se olvidan de la vida, se olvidan de la corporalidad, se olvidan del ser humano, al final todas esas aparecen como mediaciones, ¿no? La naturaleza aparece como la materia prima, y entonces queda adentro, ¿no? Como si fuese algo que, que está ahí adentro del capital. El ser humano con el trabajo aparece también como una mediación que se paga con el salario y ya. Pero cuando uno va, digamos, en profundidad, y es lo que dice Marx, tenemos que, eh, tenemos que poner, digamos, los pies sobre la tierra, y aquí esto significa poner a, a, a Hegel sobre sus pies. Poner a Hegel sobre sus pies, es decir, eh, la vida está debajo de todo. Y la naturaleza no es un medio para la producción, sino que la naturaleza está antes antes incluso que el ser humano. Entonces, eh, es fundamental el lugar existencial desde donde uno hace ciencia. Hace, hace unos días estaba viendo, por ejemplo, ahora unos diálogos que han surgido en Bolivia, que en, en esta nueva gestión de la vicepresidencia, que ha establecido unos diálogos que van a empezar a, a, a estar, este, que van a empezar a invitar a un montón de gente, ¿no? Para dialogar hacia dónde va, hacia dónde va la humanidad. Y entonces se llama Pensando el mundo desde la vida. En la, en la gestión anterior, donde estaba Álvaro, Álvaro García Linera como vicepresidente, tenían un programa similar y se llamaba Pensando el Mundo desde Bolivia. Ya era como muy revolucionario en ese entonces, ¿no? O sea, ya pensar el mundo desde el lugar en el que estás parado es, es este, digamos, revolucionario. Pero pensar el mundo desde la vida es mucho más radical. Entonces... Hasta ese punto tenemos que ir ligando el concepto de ciencia y la metodología que va a ir llevando adelante la ciencia social. Tenemos que irla religando con la vida. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, mi mundo, ¿no? Desde mi individualidad moderna como propietario privado, cuando yo piense y haga ciencia, pues voy a hacer otro tipo de ciencia. Por ejemplo, si yo me sitúo con un individuo, pues automáticamente la ciencia física me viene muy bien, porque yo soy un sujeto, allá está el objeto, y entonces yo tengo un interés y me acerco a él y, le, y el objeto está ahí inerte, ¿no? Entonces yo me relaciono con él de acuerdo a mi interés y le saco lo que a mí me interesa sacarle. Otra cosa es, Gracias. Otra cosa es situarme desde, desde la vida. Por ejemplo, si yo soy de una comunidad, de un pueblo originario, en donde no existen los objetos, pues yo me levanto cada mañana y me voy a dormir cada noche y nunca vi una cosa. Entonces, ¿qué tipo de ciencia voy a desarrollar si frente a mí solamente tengo sujetos? O sea, la ciencia que voy a hacer es una ciencia que va a partir desde la intersubjetividad y eso ya es una ruptura completa de paradigmas. Este es un tema enorme. O sea, sí, ahorita me siento que apenas he hablado dos minutos, ¿no? Es un tema gigantesco porque realmente apenas estoy como a, empezando a entrar. Es decir, pensar, por ejemplo, desde esta otra estructura, sujeto sujeto en donde cuando yo me relaciono con la realidad no la veo en términos de objeto me hable me abre completamente otro o sea otro otro mundo otro continente no entonces digamos aquí solamente se va a ir se va a poder entrever no en estas pocas palabras que voy a poder compartir con ustedes hoy pero eh, pero bueno, tenemos que ir poniendo un nuevo, digamos, un nuevo fundamento sobre el cual queremos hacer la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia que ha producido la modernidad, que tiene estas estructuras en donde hay sujetos, objetos, no donde hay individuos, y eso en economía pues sabemos qué significa, ¿no? En derecho, el propietario privado, ¿no? Es decir, hay como una relación muy muy estrecha entre el sujeto filosófico, ¿no? El propietario privado en la economía política, en el derecho, o sea, casa perfectamente. Entonces, si tenemos que cambiar hacia otro proyecto civilizatorio, ¿por qué? Porque la modernidad no va más, o va, pero si sí, ya vamos directo al suicidio colectivo. Entonces... Eh, vamos a tener que replantearnos completamente hacia dónde queremos ir, desde dónde queremos pensar, porque si no, entonces este, no habremos realmente respondido a hacer la vida consciente, ¿no? De pronto somos una vida consciente, pero que de pronto renuncia a su conciencia y renuncia a su responsabilidad. entonces Hacer este tránsito, cambiar hacia un nuevo paradigma, pues es, como siempre lo fue la ciencia, una cuestión de vida o muerte. Y ahora yo creo que más que nunca, que estamos realmente viviendo un momento trágico en la modernidad y en la humanidad, que tenemos que replantearnos hacia dónde queremos caminar, qué es lo que queremos construir, cuáles son las utopías, ¿no? de ahora en adelante, de pronto salir a la calle sin bozal se vuelve ya utópico. O sea, algo que era tan cercano a nuestra vida. ¿no? Entonces, la vida comunitaria está completamente rota, fragmentada. Entonces, estas son las consecuencias de ese tipo de racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental, que es una racionalidad medio fin, es decir, yo me propongo construir una bomba nuclear y lo logro. ¿Qué tan racional sea construir la bomba nuclear desde el punto de vista de la vida? Eso no se lo pregunta la ciencia moderna, porque es una ciencia que ya no tiene nada que ver con la vida. Pero entonces tenemos que ahora ser capaces de decir, bueno, esa opción es irracional. Es decir, la racionalidad instrumental es irracional desde el punto de vista de la vida. Y entonces tenemos que avanzar en la construcción de una racionalidad de la vida. Y de alguna manera lo que hace Marx es mostrar ese camino. Dice Hinkelammert, Marx hace una fenomenología de la vida real, es decir, va mostrando cómo aparece la vida real que estaba completamente invisibilizada. Entonces tenemos que agarrar ese hilo y no perderlo porque ese es el hilo de Ariadna que nos va a sacar del laberinto. Pues creo que se me acabó mi tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Katia. Eh, podemos también dar aplausos virtuales o aplausos físicos, que este mundo virtual no no nos separe. Y bueno, en, en estos pocos minutos, que en verdad son pocos, eh, nos ha dejado preguntas. Eh, nosotros somos la vida, la vida consciente y tenemos una responsabilidad ante ella, ante la vida. Pero hemos perdido la conciencia de la vida consciente. Uy, ya con eso podemos estar eh, charlando más y eh, qué ciencia, y todas las preguntas que nos elaboró, desde dónde queremos pensar, por dónde caminar, hacia dónde queremos llegar. Pensar el mundo desde la vida, entonces es pensar la ciencia y el método de ella misma, recobrar ese sentido. Muchas gracias, doctora Katia. Eh, vamos ahora a escuchar. Este, nuestra siguiente ponente, ella es la doctora Patricia Legarreta, es coordinadora general de ciudadanización y defensa de la corrupción, es doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, maestra por el CIESAS en el Pacífico Sur y licenciada en antropología también por la UAM Iztapalapa. Ha sido profesora universitaria a nivel licenciatura y posgrado en diferentes instituciones académicas y cuenta con diversos artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Eh, es una breve semblanza de su trabajo académico. <coughs> Perdón, vamos a escucharla. Adelante, doctora Patricia, por favor. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todas y todos. Eh, es un gusto estar aquí. Gracias, Caro, por la invitación para acompañarles hoy en, en esta mesa. Eh, me gustaría eh, decir que soy, eh, porque no, no, que no estaba en mi semblanza, soy servidora pública en, el, eh, en la Secretaría de la Función Pública eh, y desde ese lugar es desde el que les voy a platicar, ¿no? El, el trabajo que hacemos eh, como científicos sociales, científicas sociales comprometidas eh, con el proyecto de transformación de nuestro país. Eh, quiero hablar de algunos temas relevantes sobre el papel que han tenido las ciencias sociales en los distintos, eh, bueno, hoy en, hoy en el proceso de transformación en México, pero entender esto un poco desde el lugar de, de las ciencias sociales eh, en perspectiva histórica. Eh, quiero también platicarles eh, sobre algunos aspectos en los que eh, me parece que es importante que podamos tender puentes entre, eh, desde el servicio público y desde las universidades que creo que hay compañeros y compañeras de América Latina, así que en América Latina las universidades y las ciencias sociales siempre eh, destacan en el ámbito público y en ese sentido eh, tenemos una, una responsabilidad con quienes financian nuestra educación y nuestro trabajo también, eh, yo he sido profesora universitaria que es eh, pues el pueblo, nuestros pueblos, ¿no? el, eh, eh, en la patria grande, en el caso de, de toda América Latina y, y en el caso concreto de México, eh, el pueblo de México. Eh, quiero, eh, antes de entrar en materia, me parece, eh, me parece interesante, Katia, eh, lo, que es, lo que comentaste sobre... Tal vez eh, la excepcionalidad de, de, del punto de vista de, de Marx en, eh, ¿no? en esto que tú refieres, no hay otras, eh, no ha habido grandes obras posteriores, eh, es un asunto que me gustaría discutir, yo no, no estoy de acuerdo, eh, creo que sí, sí las hay eh, y, y con puntos de vista muy interesantes, pero sobre todo me gustaría eh, plantear, eh, que, lo que lo que debe de ser eh, nuestro proyecto político como marxistas, digamos, eh, debe estar impulsado desde, desde el, el impulso de la revolución, ¿no? de las transformaciones sociales, y cómo, eh, eh, si bien Marx tiene esta gran obra, eh, Cumbre, que fue el Capital y, y, y su... Y su obra es vastísima, no, no, no, no solamente es, es este, este trabajo, ¿no? como tú bien lo, lo comentaste, eh, pero también no nos podemos olvidar que fue el fundador de la Internacional Comunista, ¿no? eh, y todo ese trabajo eh, que, que tal vez no está plenamente documentado, eh, o se lee poco, esta parte de, de la obra de Marx, y que es lo que permitió que posteriormente se, se detonaran eh, las grandes revoluciones eh, del siglo XX. Eh, y yo diría que, que hoy en día y en el contexto particular que vivimos es fundamental, eh, tenemos eh, a muchas personas vivas que están eh, generando eh, este, estas nue estos nuevos enfoques desde donde tenemos que entender eh, las transformaciones eh, y, y una de ellas es eh, Juliana Sánchez que hoy como todos saben está preso eh, les invito a que podamos eh, eh, acompañar eh, e impulsar su proceso de, de, de liberación bueno la campaña que, que, que debemos de, de impulsar para su liberación porque si usted si bien él no es un Marx o no tiene una gran obra, eh, así como El Capital, eh, la mayor parte de su trabajo está desarrollada a través de videos, es de difícil acceso a veces porque están en inglés y es, eh, es su... Eh, por ser australiano, eh, su, eh, su acento es difícil para quienes tal vez no, no eh, conocen bien la lengua, pero sí ya se ha traducido bastante material, tiene algunos libros, pero a lo que voy es que el planteamiento que tiene Assange y todo lo que está alrededor de Wikileaks es, eh, me parece, un cambio de paradigma, eh, una, un nuevo impulso para poder eh, tener nuevas herramientas para el mundo que hoy vivimos, y transformarlo, ¿no? Es, lo veo yo como una continuidad con el marxismo, aunque ellos no necesariamente lo ven así, ¿no? de todo este movimiento hacker. Tal vez al final me meta un poquito en esto, eh, perdón que me extendí un poco, pero me parecía importante eh, retomar algunos de los puntos que tú eh, planteaste. Me parece que, eh, eh, que siempre es importante más que poner el énfasis en la parte sobre el pensamiento, eh, eh, poner el énfasis en eh, cómo transformamos el mundo, ¿no? El, el, ¿no? Si estamos hablando de eh, el, el, el, la ética y las ciencias sociales, ese me parece que es el punto fundamental, ¿no? Entonces, un poquito para eh, irme hacia atrás, en, eh, creo que es muy relevante... Eh, eh, en el caso de México y pocas veces eh, se mira con, con este enfoque como el papel que tuvieron las eh, ciencias sociales, el desarrollo de las ciencias sociales en el marco de la revolución mexicana. Eh, en, quiero partir de ahí, ¿no? Cuando hubo, desde dentro de la Universidad Nacional, hubo fuertísimos debates incluso en torno a algo que también pocas veces... Se discute porque defendemos y queremos defender la autonomía universitaria, por supuesto, pero el contexto en el que surgió la eh, discusión por la autonomía universitaria es muy similar a la discusión que se está teniendo hoy respecto a los organismos autónomos eh, que, tienen, que, exist que existen eh, respecto del de poder ejecutivo en el Estado, como el INAI y demás. ¿no? Entonces, eh, en este marco... La, eh, eh, lo, que, lo que quiero plantear es que las universidades eh, se mantuvieron un poco al margen del proceso de transformación eh, durante la revolución, por supuesto estoy generalizando y, y eso no quiere decir que no hubo universitarios eh, vinculados a, a los procesos revolucionarios, pero donde surgieron las especificidades eh, mexicanas, eh, eh, de, de, de, de las disciplinas académicas eh, eh, fue justamente quienes se involucraron en, en el proceso revolucionario, tanto todo lo que tiene que ver con el agrarismo, la escuela eh, socialista, la, el trabajo en, eh, en las comunidades rurales y el, el indigenismo, ¿no? en el marco del indigenismo que... Eh, que se conforma como un instrumento muy distinto a, eh, y ahora me voy a meter específicamente a la antropología, que es la, la disciplina eh, de, donde, de donde provengo yo, eh, de donde me formé, este, mientras que en el mundo eh, la antropología era eh, colonial, colonialista, imperialista, acompañaba los procesos de eh, conquista, eh, y de expansión del capitalismo, en México la antropología nace en, eh, en el seno de esta discusión en torno a, no nace pues porque obviamente había una antropología porfirista, pero su especificidad, ¿no? La antropología porfirista era una antropología que miraba hacia Europa y que buscaba replicar modelos en América para, eh, para... Eh, eh, mirar la naturaleza como cosa, ¿no? También retomando un poco esto que tú planteabas y no al ser humano como parte de los procesos políticos, de los procesos eh, naturales. Eh, y eh, Entonces, en este marco de, de, del indigenismo, la concepción que está detrás, eh, eh, y, y me refiero a un indigenismo muy... Eh, muy primero, sé que tiene muy mala prensa el indigenismo en la actualidad, pero les invito a que conozcan sobre todo lo, lo, el indigenismo que nace, eh, eh, eh, se, se institucionaliza, digamos, un poco en la época previa a que se institucionalice, ¿no? en, los 20s, en los años 20, eh, que acompaña la Escuela Rural Mexicana, y que dice, bueno, nosotros queremos mirar a la población indígena como un sujeto eh, que ha sido explotado, ¿no? Se le mira con una visión marxista, además, lo cual es muy interesante porque en ese momento en el mundo se miraba a lo indígena como un objeto de curiosidad científica en esta ciencia porfirista, ciencia eh, eh, de gabinete, digamos, y, eh, y en México se, se empieza a mirar que había una, o se, o se se, se conceptualiza que había una población dominada, que, el, que la población indígena estaba en situación de pobreza, no por su condición eh, de evolutiva, ¿no? que también lo planteaban así en ese momento, sino por su condición de sujetos explotados, ¿no? de personas eh, en situación de explotación. Entonces esta mirada, esta, esta conceptualización que se hizo, desde el indigenismo, que pocas veces escribió es está muy dispersa, no está, no está compilada, eh, no hubo un, una, eh, un gran pensador, digamos, que, que pudiera concentrar esta, eh, esta perspectiva, porque estaban los indigenistas dedicados a hacer el trabajo de llevar la revolución, llevar eh, el, el, el reparto agrario a los territorios, ¿no? Eh, no me puedo meter detalladamente porque entonces me llevaría toda la exposición y ese no es el objetivo que en realidad tengo. Eh, quiero que hablemos de lo, de lo que pasa hoy, ¿no? Eh, la otra eh, cosa que quería comentarles y que es, co, eh, yo lo estudié en mi, en mi tesis de doctorado, tuve la oportunidad de eh, conocer cómo fue que se gesta desde Estados Unidos, eh, desde el... Eh, eh, el Instituto, eh, bueno, de la Unión Panamericana en su momento, que después se convierte en la Organización de Estados Americanos, y todas las eh, empresas que tenían intereses eh, en México, como la Rockefeller, la Carnegie, eh, eh, no en México, sino en todo el mundo de expansión colonial, eh, que tenían estas instituciones filantrópicas y que se dedicaban mucho a, eh, a, a tener contacto con, eh, científicos eh, de distintas áreas para hacer trabajo de cooperación como muy similar a lo que vivimos en la actualidad eh, impulsaron como una idea de que se, de, no no una idea eh, un proyecto político concreto de conformar comunidades académicas eh, y también no tengo mucho tiempo para para entrar en esto pero que incentivaron motivaron que eh, los científicos se vincularan entre sí en comunidades científicas transnacionales a través de la conformación de disciplinas y que no tuvieran una vinculación directa con los eh, procesos políticos, porque eso es eh, impuro, ¿no?, por decirlo de una forma simple. Y eso es algo que después retoma el neoliberalismo y ahorita voy a eh, entrar en eso, ¿no?, cómo, cómo impactó en México. Entonces, eh, los procesos que, que en otro momento yo estudié fue justo cómo se dio esta lucha entre dos proyectos políticos, uno nacional, eh, nacionalista, re, de reivindicación de, eh, de, de la libertad, digamos, y de buscar una liberación nacional, que fue el proyecto de la Revolución Mexicana eh, a través de eh, procesos como el indigenismo, frente a, eh, estos eh, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que obviamente durante eh, previo a la Segunda Guerra Mundial se llamaban de otra manera pero eran lo mismo no filantropía y demás que buscaban cooptar a las personas eh, eh, interesadas en, en, en estudiar y transformar la realidad para volverlas como parte de este otro proyecto que después en el que la ciencia está supuestamente desligada de los procesos políticos, ¿no? eh, y, y eso es algo que cuando se impone el neoliberalismo se impone muy fuerte, tan fuerte que hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Hoy tenemos una, eh, eh, una concepción hegemónica todavía en las universidades que plantea que no debemos de involucrarnos eh, las personas que, eh, que eh, las, los, los científicos no deben de involucrarse en los procesos políticos. Y bueno, de eso quiero hablarles, yo creo que sí, yo creo que no solamente eh, eh, es posible hacer ciencia eh, y participar de los procesos políticos, sino que es una obligación que tenemos eh, los, eh, los científicos sociales, los científicos de participar, de, eh, de estar del lado más eh, vanguardista de la sociedad, y ese siempre es el, eh, el de la lucha social. ¿no? Eh, entonces, bueno, de ahí es que quiero, eh, me parece que, que, que, es, que es relevante que hablemos de esto eh, en el contexto actual, donde se está generando una polarización eh, que no... Eh, falsa polarización ¿no? promovida por, por mucho todo este trabajo de, eh, de, que le llamamos de noticias falsas, de, eh, que tampoco es nuevo, o sea, siempre han habido proyectos hegemónicos de desinformación que buscan cooptar a eh, distintos sectores de la sociedad y extrañamente o. Oh, eh, bueno, existen razones muy claras de por qué sucede eh, y, y en el caso de México pues muy concretas, ¿no? Eh, y ahorita voy a entrar en ello, eh, que la, eh, los, eh, la masa pensante, digamos, o la, los universitarios terminan eh, eh, a, a, asumiendo estos discursos hegemónicos, ¿no? Eh, bueno, en el caso de México creo que tenemos algunos elementos que que vale la pena analizar y que tiene que ver con que eh, durante el periodo neoliberal se conformó una élite eh, separada de la sociedad que, eh, eh, y, que, y que logró obtener eh, muchos privilegios eh, eh, desde, eh, desde las universidades públicas incluso, ¿no? y yo diría que hubo incluso un proceso de privatización de las eh, de las universidades a través de la cooptación de instituciones como el CONACIT, ¿no? que se dedicaron a, eh, a financiar a eh, ciertos proyectos con enfoques eh, políticos muy claros y destacaron como una eh, posición eh, hegemónica frente a otras, ¿no? Perdón por lo... Eh, tal vez es muy maniqueo como lo estoy planteando, pero lo que quiero es ponerlo en la mesa para que lo discutamos, ¿no? Podemos hablar de datos y meternos a, a los detalles ya si, tú, si, si, existe, si hay tiempo para la discusión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos eh, en la Secretaría de la Función Pública? Tenemos hoy eh, una... Eh, bueno nuestra la secretaria la doctora Igmar Endira Sandoval ustedes saben que es eh, eh, egresada de la Universidad Nacional es académica de la, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAMI, es una académica comprometida con, con la transformación no y este, eh, tenemos esa, eh, ese impulso eh, desde eh, la secretaría para conceptualizar todo esto que es la lucha contra la corrupción. Y desde dónde lo hacemos, eh, quiero hablarles un poquito de... de eh, a veces el presidente dice, no antes no se hablaba de corrupción, ¿no? Y tal vez eso no es del todo preciso, sí se hablaba de corrupción, pero ¿qué era la corrupción? ¿Qué era la corrupción en el periodo neoliberal? Pues era... Eh, se utilizó como un instrumento para facilitar la transferencia de bienes públicos a bienes privados. Y de qué manera fue que se, se hizo esto, porque se decía la corrupción eh, es intrínseca al Estado, entonces hay que eh, eh, desincorporar, digamos, eh, al Estado, hay que privatizar, y de esta manera vamos a poder limpiar de corrupción, ¿no? Y lo que hoy, nos eh, a lo largo de ya dos años eh, de gobierno que tenemos, podemos observar es que lo que lo que pasó es que se utilizó eh, este discurso para, eh, justamente, eh, tra para, para transferir pues, eh, bienes públicos a bienes privados, y nuestra concepción de corrupción, entonces, no es... Eh, eh, de esta, no es maniquea en el sentido de pensar que la corrupción es intrínseca al Estado, sino que la corrupción es un eh, es justamente este proceso activo de grupos organizados eh, de, de la élite de nuestro país para eh, transferir bienes públicos a bienes privados. Y si ustedes analizan la... la la concepción con la que se llevó a cabo la reforma energética, eh, voy a eh, tratar de ser sintética con esto, si ustedes analizan la forma como se llevó a cabo esto, la reforma energética, eh, se utilizó el tesoro más grande que tiene México, que es, eh, eh, y, y, y, y, y tal vez el aporte más grande que le dio México al mundo, que es, eh, el artículo 27 de la Constitución eh, mexicana en su, en, eh, en su concepción original del, de, de 1917, eh, México le dio al mundo eh, que los recursos del subsuelo, esta discusión sobre que los recursos del subsuelo fueran eh, propiedad de la nación. ¿Y cómo se dio esto? Eh, porque cuando empezaron a a explotar el petróleo, el petróleo ustedes saben que está eh, es, eh, está en cuencas, entonces empezó a haber muchos conflictos porque un, un, un pedazo de tierra, digamos un polígono donde al donde alguien hacía, abría un pozo petrolero, estaba extrayendo petróleo posiblemente de un polígono que estaba, eh, que era propiedad de otra persona, ¿no? entonces esto de manera muy sintética les Invito a que revisen toda la discusión que se dio en torno a este, eh, está en el diario los debates de la de la Constitución, eh, y eso llevó, o sea, digamos, eh, esa es una de las cosas, de las partes que llevó a que se concibiera que era muy importante que el subsuelo fuera propiedad de la nación y que fuera el Estado que lo gestionara, ¿no? Y a lo que voy es que eh, eh, eh, ese es, y, y después de eso fue que en todo el mundo se dieron esos cambios. Eh, eh, se, se en, bueno, no en todos los países, pero los países que llevaron a cabo estas, eh, estas concepciones las tomaron de México. Eh, bueno, en el, en cuando eh, se, se llevó a cabo la reforma energética neoliberal, se usó ese mismo argumento para decir, como es propiedad de, de la nación, el subsuelo, entonces el Estado, eh, el gobierno tiene eh, el derecho a concesionar sin eh, importar qué pasa con quienes viven en el suelo, que son las personas eh, que vivimos en el país, ¿no? Y esto obvia, otra vez es muy... Eh, caricaturesco como lo estoy planteando pero me parece muy relevante no eh, por qué y por qué por, por qué pudo pasar eso pues porque eh, no lo defendimos lo tenemos tenemos que defender y tenemos, y durante justo todo el periodo neoliberal una parte muy importante del trabajo que se hizo desde las ciencias sociales fue para eh, enfatizar los procesos que llevaron a eh, a, a las a, a distintos sectores, a digamos, a, a muchas eh, cuestiones vinculadas a, a la desarticulación de procesos populares, pero nos olvidamos de mirar que eh, hasta el día de hoy sigue siendo esa esa reforma agraria mexicana y ese, esa concepción del artículo 27 la que ha permitido que todavía el territorio de nuestro país está en manos en su gran mayoría de los, de los pueblos, ¿no? Con todos los conflictos que ha implicado de, de, de invasión de, de diferentes formas de proyectos eh, extractivos y demás. Eh, pero bueno, entonces es, es esta vuelta que les doy para decirles que eh, tenemos esta, esta concepción en la que queremos eliminar la transferencia de bienes públicos a bienes privados, queremos eliminar la simulación, eh, el lujo, el dispendio y la frivolidad, ¿no? Que así está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Eh, y, que, y, y quiero invitarles desde las universidades a que podamos retomar estos procesos eh, eh, eh, y a sumarse ¿no? a, a estos proyectos, a este proyecto político que necesita de las personas, eh, eh, la masa pensante de nuestro país para poder llevar a cabo las transformaciones que necesitamos. ¿no? Si, si queremos eh, que el Estado deje de ser esa burocracia que todo el mundo tiene en la cabeza que es y que, y que en muchas partes todavía existe, que no deja avanzar, pues tenemos que eh, ocupar esos espacios, las personas que queremos cambiarlos, ¿no? Eh, ese es el mensaje que yo les quería dar. Eh, me quedaron varios temas eh, todavía por conversar con ustedes, pero creo que ya estamos en tiempo y, y lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Patricia. Eh, un aplauso virtual o físico por su participación y ahí está la, la propuesta y la reflexión, esta nueva eh, ética en las ciencias sociales eh, tiene que verse desde la práctica en el contexto actual y hacer ciencia pero también una participación política en la lucha social, la invitación es a que no seamos eh, solamente espectadores sino que construyamos esa ciencia y esa nueva ética a partir de lo que está pasando en el país. A partir de este cambio de régimen en la cuarta T, ¿cuál es el papel del científico social y de las universidades? Está ahí la invitación para poder seguir conversando. Ahora vamos con nuestra última ponente, ella como ustedes ya la conocen, la maestra Lourdes Carolina Hernández Calvari, he dicho su nombre completo. Eh, ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía en la UNAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos por también esa misma casa de estudios, la, la UNAM, y está cursando, es doctorante también en Economía por la propia UNAM en este momento. Ella es eh, profesora investigadora de tiempo completo en la Huamistapalapa, en el Departamento de Economía, en el área de Economía Política. Y es mi amiga. Ah. Eh, bueno, vamos a escuchar a Carol. Adelante, Carol. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. La verdad es que estoy sumamente contenta y emocionada de estar aquí compartiendo la reflexión con ustedes. Es un tema eh, que he venido pensando desde hace ya varias semanas y por eso traté de que pues conversáramos para ir compartiendo ideas para hacer este conocimiento eh, lo más colectivo posible, ¿no? Agradezco también al al área de economía política que me han apoyado para hacer este evento y otros que después iremos anunciando y que también se están haciendo distintos, distintas actividades. ¿no? Esta reflexión conjunta es muy importante. Desde el lado de la academia, eh, tiene razón la doctora Patricia, necesitamos reflexionar las bases, necesitamos reflexionar los principios y los valores que cimientan cada una de nuestras ciencias. Y me parece que por eso es importantísimo que todas las disciplinas sociales y también las eh, ciencias naturales nos volquemos a replantearnos la ética que dio origen a cada una de las disciplinas. Porque la ética, ahora que las voy escuchando, es esta relación entre comportamiento moral, necesidades e intereses sociales, ¿no? Por eso es importantísimo para mí dialogar con una filósofa, dialogar con una antropóloga y dialogar con todas las preguntas que ojalá que podamos compartir en este espacio. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual eh, las necesidades o los intereses de un grupo social particular se nos presentaron como principios y como normas universales. Esto que mencionaba la doctora Katia en su, en su conferencia. Y creo que es momento de que nosotros nos remontemos a la ética para ver de qué manera han fundamentado o justificado el comportamiento ético y moral que eh, es vigente en este momento. Eh, se ha justificado que en el capitalismo existan precios diferentes entre las personas, ¿no? dependiendo del género, dependiendo del lugar en donde, en donde se nace, dependiendo del color de nuestra piel, se nos paga de manera distinta la fuerza de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de planteamientos es lo que a mí me llevó a eh, compartir con ustedes lo que he reflexionado en las últimas semanas y lo hice a partir de tres puntos. Uno, reflexiones sobre la ética económica vigente. Dos, el concepto de ciencia que hay detrás del neoliberalismo, porque es lo que se busca trascender y que se está haciendo desde distintos ámbitos, y por eso quise invitar a la doctora Patricia Legarreta, que en su función social de servidora pública, pues ahorita está tratando de cambiar la materialidad, eh, del Estado que conocemos en este momento, ¿no? Y también quise eh, invitar a la doctora Katia, porque ella como filósofa me va a ayudar a replantear o a repensar esta, estos, eh, este aparato categórico conceptual para que desde la economía reconozcamos, recordemos nuestra función social, ¿no? Eh, escuchando cada una de las interpretaciones, de las participaciones, perdón, fui viendo y recordando algo que hace no mucho leí, y es que el capitalismo no solo es un sistema, sino que es el sistema económico de una civilización, la modernidad que nos ha descrito justamente la doctora Colmenares. Entonces, si nosotros queremos transformar la subjetividad actual, esta subjetividad que está impregnada de corrupción, como ya nos hizo ver la doctora Legarreta, necesitamos romper con la naturalización que tenemos de la competencia entre seres humanos, de la naturalización, de la corrupción que tenemos y también la naturalización de las jerarquías sociales porque estas jerarquías sociales han sido construidas, insisto, en función del género en función de la raza, en función de la latitud de nacimiento y pues también hay que ver quién es el sujeto exitoso o que tiene todos estos privilegios que ahora se mencionan en la sociedad. Por eso es que yo eh, quiero compartirles esto que he repetido en otras, eh, en otras eh, sesiones aquí en el área, en los eventos que se han hecho, y es saber qué trajo el neoliberalismo. ¿no? Sabemos, gracias a Ginke que ya mencionó la doctora Colmenares, que el neoliberalismo trajo consigo la emergencia de las empresas multinacionales. Y los estoy mencionando porque también estoy contenta de que el doctor Gregorio Vidal nos está acompañando en esta sesión y él es un experto en empresas multinacionales. Y quiero conversar también porque ahora tenemos ciertas características del patrón de acumulación neoliberal y es la privatización de las funciones del Estado que ya se comentó en esta sesión y también la entrega de funciones de planificación económica a estas empresas multinacionales. Es muy importante que veamos y repensemos los acuerdos internacionales firmados por México en la década, a mediados de la década de los 80 y todavía en los 90, ¿no? Que aquí se nos presentaron como acuerdos políticos que formaron parte de procesos de integración económica, pero que el trasfondo en realidad son procesos de integración productiva comandado por las empresas multinacionales. ¿Por qué menciono esto? Porque yo logré ver una ética de las empresas y una ética del trabajo que no son consistentes con la ética de la vida que se mencionó en esta sesión. ¿A qué quiero llegar? A que el dominio del capital que se ha descrito y se ha compartido en esta sesión, que fue documentado por Carlos Marx y Federico Engels en distintas obras, no solo en el capital, sino también con su labor periodística, ahora que se mencionó aquí a Sánchez, y también lo vemos con textos muy interesantes como la lucha de clases en Francia, o también lo podemos ver como la lucha obrera en Inglaterra, nos mostraban el dominio del capital sobre un territorio delimitado, eso que ya no se presenta ahora porque ya el dominio de capital es a escala planetaria, ¿no? Y ya no solo es sobre los trabajadores, sino que ya también tiene una expresión muy clara sobre la naturaleza, que fue lo que nos mencionó la doctora Katia Colmenares. Entonces, en el siglo XX, yo leí varios textos y encontré una categoría para exponer la explotación del hombre sobre el hombre. Y esa categoría es plusvalía y yo la repito constantemente en mis cursos de Economía Política. Pero, ¿qué categoría necesitamos para ejemplificar y para dimensionar la explotación del hombre sobre la naturaleza en un contexto como este? Ahí fue mi limitación y por eso dije, es necesario replantearnos la ética de principios y la ética de valores desde la economía, porque ya no se trata solo de un antagonismo entre pobres y ricos, que por supuesto que existe, y desde las clases sociales, se puede analizar, sino que esta relación entre hombre-hombre, dijeran los clásicos, también transmutó hacia un antagonismo entre hombre-naturaleza. Y además, vemos que con los niveles de explotación vigentes, ni siquiera tenemos garantizada la vida. O sea, no tenemos garantizado el agua, no tenemos garantizado una vivienda, no tenemos garantizado el alimento, no tenemos garantizado ni siquiera la posibilidad de emplearnos. Y de generar un ingreso, aunque este sea mucho menor que el valor de nuestro trabajo eh, cuando nos metemos en el proceso productivo, ¿no? Entonces, estos temas son los que a mí me dijeron, a ver Carolina, hay que replantearnos las éticas desde los polos más visibles en el capitalismo. La ética empresarial y la ética del trabajo, insisto. Y una de las categorías que yo encontré y me saltaban a la vista cuando hacía las lecturas de los marxistas del siglo XX, que además eh, parece que tuvieron una derrota anímica después de la caída del muro de Berlín, era la propiedad. Este tema de la propiedad que en su momento llegó a clarificar la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque ellos nos explicaron, gracias al materialismo histórico, que el hombre se separa del resto de las especies animales, desde el momento mismo en que empieza a producir y a reproducir sus condiciones de vida, ¿no? Es esa reproducir sus condiciones de vida muy vinculados con los instrumentos de trabajo, que en el capitalismo que, que vemos, que se, al ser privatizado los medios de trabajo hace, provocan una deshumanización del hombre por quitarle la propiedad, ¿no? Entonces, esta deshumanización del hombre me ha costado trabajo encontrarla o el desarrollo de este análisis, me ha costado trabajo encontrarlo desde la economía. Y, y yo me pregunto, ¿cuáles son las preguntas que están detrás de todos los desarrollos eh, pues intelectuales y científicos que tenemos desde nuestra ciencia? Porque en estos tiempos se ve como natural que alguien venda libros, o que alguien venda café, o que alguien venda té, o que alguien venda educación o que alguien venda salud, incluso en pandemia, o que alguien venda su fuerza de trabajo, ¿no? Por esta falta de propiedad. Entonces, eh, creo que hay conceptos que en economía, eh, pues, nos invitan a contribuir a este proceso de transformación que se ha comentado en esta mesa, y tienen que ver justo con la función social de los economistas, ¿no? Porque hay... Seres humanos que son carentes de propiedad, que se incorporan al proceso productivo, carentes de esta condición que les va a permitir legitimar que alguien más se apropie de su fuerza de trabajo, ¿no? Y que además ellos no encuentren sentido a la actividad productiva que realizan y que además en los últimos meses se ha demostrado que ni siquiera somos libres, como se nos planteaba desde la teoría neoclásica, de elegir si trabajamos o no, como nos decía, ¿no? ¿Por qué? Porque... Ahora sabemos que si salimos de casa, hay una alta probabilidad de que pesquemos un virus. Y, hay una alta, y si lo pescamos, hay una alta probabilidad de que nos enfermemos y tengamos complicaciones en nuestro sistema. Y también hay una posibilidad de que pues, eh, perdamos la vida. ¿no? Entonces, la gente, si es racional como marca un, un paradigma teórico, no saldría de su trabajo. Entonces, se pegaría a esta condición de libertad del trabajo y ya vemos que realmente eso no existe. ¿no? Y esto lo comentaba con mis alumnos diciendo que la libertad es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y que la libertad del trabajo que tenemos como subjetividad capitalista realmente no existe. Es un idealismo que, se, que ha servido para justificar la ética actual, ¿no? Eh, no voy a entrar en estos temas que resultan hasta dolorosos cuando hemos documentado las condiciones de los trabajadores, ¿no? Eh, la jornada de trabajo ha ido en aumento entre quienes tienen trabajo, pese a que hay un desarrollo tecnológico como nunca en la historia se había presentado, ¿no? Una imagen que a mí me ilustraba mucho esta situación eran los relojes derritiéndose de Dalí, estos relojes que yo los miraba y decía es la jornada de trabajo que está muy desdibujada en el marco de un outsourcing, y estas imágenes con el arte y con la estética también nos ayudan a recordar, no sé, la vigencia de estas reflexiones que tenía Eduardo Galeano cuando nos hacía ver que los trabajadores de McDonald's eran más desechables o igual de desechables que la comida que producía, ¿no? Y lo vemos en una pandemia. O sea, qué tipo de sociedad estamos creando, qué justificamos, que decimos es lamentable, pero aceptable que trabajadores pierdan sus empleos en este contexto. Y ojo. No se trata de una administración, eso es muy importante, no se trata de una administración local, por más que los gobiernos sean progresistas, sino se trata de una lógica del sistema planetario, se trata de una materialidad que compartimos en distintas latitudes. Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos en México y que nos hacemos en Francia, porque no, no olvidaremos las imágenes de los franceses protestando antes de la pandemia en las calles, o los chilenos, o en Brasil. Eh, la pregunta que nos tenemos que hacer, al menos desde economía, es qué es un salario justo, recordando que esto tiene que ir mucho más allá de lo que estipula las leyes morales, las leyes jurídicas o incluso algunos estatutos humanitarios que son medios torcidos, ¿no? Porque más que ser eh, un aspecto... Eh, que este ideológico tiene sustento material y hay categorías que nos han ayudado a avanzar en esta concepción. Pienso en una categoría que se ha desdibujado en economía, que es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Hay una teoría que impone que el salario tiene que, que ser igual a la productividad marginal del trabajo y hay otro planteamiento que te dice no, tiene que ser igual al salario que permita la reproducción de esta fuerza de trabajo, ¿no? En, obviamente en los límites capitalistas que. Nada más los utilizo porque son los límites vigentes que yo logro ubicar en la ciencia económica actual. Y lo puedo ver desde el tipo de sujeto que se tiene en cada uno de los paradigmas. Por ejemplo, ¿qué te dicen, qué te dicen las revistas de mayor eh, impacto en cuanto a los puntos para el CONACYT que mencionaba Patricia Legarreta? ¿No? que hay toda una estructura ética y conceptual para dar explicaciones. Y como dijo, eh, como dijo Katia, se trata de una ciencia que es vista como un concepto descriptivo y muy idealista, porque cuando uno se mete en sus entrañas, encuentra premisas no empíricas, sino premisas muy abstractas, premisas que suponen a un sujeto o un agente que tienden a maximizar el beneficio y a reducir sus costos porque se tratan de sujetos racionales, de sujetos que son egoístas y de sujetos que siempre van a elegir la mejor opción eh, independientemente de la del tiempo o independientemente de la condición emocional que tengan porque por eso están privilegiando lo racional. ¿Y qué encontramos en esta ciencia que trata de explicar la vida? Como aquí se mencionó, pues encontramos un sujeto eh, propuesto por Marx y Engels, que es un individuo natural, pero históricamente determinado. Es un individuo social que tiene detrás de sí múltiples relaciones sociales a las cuales está sometido y los cuales marcan sus func su función social, ¿no? es un sujeto social, no natural, es un sujeto histórico y es un sujeto que va en constante evolución. Esto es muy importante porque a mí me permite ver la diferencia entre el sujeto abstracto cognoscente de la teoría neoclásica justificadora del neoliberalismo y el concepto de, eh, pues, como lo llamaban Marx y Engels, no, de un sujeto que es un individuo históricamente eh, pues determinado, ¿no? que cumple cierto rol social, que es concreto en ciertas relaciones sociales, y estas van dirigidas sobre todo a la producción, a la distribución y al consumo. Entonces, aquí ya hablamos de puntos de partida completamente diferentes. Por eso, eh, y ya para ir cerrando, para entrar a la, al, al diálogo, es que creo sumamente pertinente en estos tiempos de transformación el diálogo y la urgencia con otras disciplinas. Porque desde la filosofía nosotros podemos encontrar formas eh, de plantear un nuevo esquema categórico conceptual desde la antropología, premisas empíricas que son fundamentales para tratar de entender la realidad. Porque a algunos les gusta separar al Marx economista del resto de disciplinas, ¿no? Pero si, aunque así fuera, vemos que este Marx plantea de manera muy clara la base material del desarrollo de la humanidad y esto en función de las múltiples relaciones sociales que lo están determinando, ¿no? Entonces eh, necesitamos, insisto, de antropología, necesitamos de filosofía, también necesitamos de historia porque se nos ha olvidado comprender estos procesos simultáneos, no esta forma de ver cómo el hombre ha humanizado la naturaleza y las relaciones sociales que de esta actividad se desprenden y la forma en que las vamos asumiendo. También necesitamos de los sociólogos, ojalá que después también podamos eh, conversar, porque con ellos reafirmamos que el conocimiento es colectivo, con ellos reafirmamos que la historia de la humanidad es es el conjunto de sucesiones, de generaciones y es la recuperación de herencias y pues necesitamos, insisto, de la antropología para, para entender que las premisas reales nos permiten abstraernos de la imaginación que ahora eh, existe. ¿no? Y también saber los economistas cuál es nuestro rol social, porque este rol social eh, es importante en un momento de cambio. Necesitamos analizar la base material, ver cuáles son los desarrollos tecnológicos, las fuerzas productivas y las relaciones que de ellas se desprenden. No podemos entender el fenómeno del outsourcing o de la subcontratación sin entender que ya llegó una nueva tecnología como robots o inteligencia artificial, o los chinos ya hablan de una 6G, si no vemos cómo van a impactar las relaciones sociales de producción y esa es una tarea importante que tenemos nosotros como economistas y por eso es importante que partamos de premisas reales, ¿no? De que nos olvidemos de este sujeto egoísta y e racional que realmente eh, no existe bromeando, eh, digo en clases que es como si quisiéramos explicar caballos con unicornios, ¿no? Pues tenemos el caballo, tenemos todo, podemos acercarnos e ir aproximándonos. Eh, la realidad, eh, pues nos demanda muchas respuestas, hay una diferencia entre, pues, eh, el pensamiento que se impone como universal y las reflexiones que se están haciendo desde distintas partes del mundo, y ahora esto que yo mencioné en el segundo punto de que somos ajenos a la propiedad de las herramientas que nos dio nuestra condición, pues eh, nos hace pensar, muchas gracias doctor Mendoza, que ahora la propiedad no solo es ajena eh, entre hombres, si, y tampoco entre Estados-Nación como nos aportaron muchísimo eh, los teóricos del siglo XX, sino que ahora es una propiedad ajena global. Estaba escuchando en la mañana que ni siquiera los bancos conservan su forma. Ya no podemos hablar de, de Goldman Sachs o no podemos hablar de... Eh, se me han venido los ¿no? Citibank y otros de Morgan, sino que ya ahora hablan de gigabancos, ¿no? ¿Qué significa que haya gigabancos? Que existan entes que concentraron lo que fue el, la el sector hegemónico del siglo XX, ¿no? Esa transformación es la que tenemos que ir analizando de manera conjunta, de manera transdisciplinaria, de ser posible, porque vemos modificaciones incluso en las relaciones laborales, ¿no? Este trabajo asalariado que hace siglos se veía como eventual, como como poco consolidado y en el siglo XX incrementó su participación a nivel mundial. Ahora ya está transmutando porque existe el fenómeno del outsourcing que es una, pues el resultado de la contradicción de la relación salarial en sí mismo, como podemos ir viendo. ¿no? Ahora ya vemos que hay pequeños productores que trabajan en una cadena global y que las funciones de propiedad se han modificado. Aquí estamos acostumbrados a pensar en una propiedad privada y nos abstraemos de que existe la propiedad social que ya se mencionó, la propiedad estatal la propiedad privada y su evolución, que es la propiedad corporativa, por eso mencionaba lo de los bancos, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay mucho que estudiar, mucho que cuestionarnos y mucho que aportar para esta transformación. Entonces, hasta aquí le dejaría porque veo que ya están haciendo preguntas y a ver si alguien comparte conmigo estas inquietudes y, y vamos dialogando. Muchísimas gracias gracias a ti, Carol. Eh, un aplauso virtual o físico, como guste. Eh, también agradecer a Carolina porque ella es la que ha provocado este encuentro. Este es uno de tres encuentros que ha organizado a partir del área de economía política, que más, a, más a tarde voy a, voy a decir los que hay en puertas. Eh, bueno, ¿cuál es la función social de la Economía y del economista, nos pregunta Carolina. Y ve la ética desde la parte de la propiedad material, es decir, desde la producción eh, mercantil y desde la explotación de, del trabajo ajeno. Eh, la necesidad de seguir dialogando entonces eh, de una manera inter o multidisciplinaria es ya una necesidad urgente. Y hoy, en este encuentro entre la antropología, la filosofía y la economía, a propósito de la ética, de una construcción nueva en la ciencia social, desde la práctica, en la función pública, desde la reflexión en la parte de la filosofía y desde la economía, eh, cómo nos nutrimos, desde estos aportes para ir construyendo juntos esta eh, necesidad urgente, más en este tiempo que nos tocó vivir. Eh, Ahí, como ven ustedes, ya un intercambio de preguntas. Eh, ¿Les parece que lo que tenemos todavía tiempo? Podemos, eh, se había propuesto dos maneras. Eh, la primera es que tomaran el micrófono, es decir, que se abriera. Eh, y la otra es que se escribiera en el chat. Eh, por el momento no tenemos vinculación en el Face y otra red social. Vamos a leer solamente las del chat. Si les parece, eh, propongo leer las del chat eh, y eh, vamos viendo las reacciones. Hacemos una... Han llegado hasta ahora. Uh, muy bien. La nueva es de Gustavo. La voy a leer ahora. Bueno, entonces... Permítanme. Bien. Eh, gracias a Jesús Fernández González que nos ha escrito esto del chat. Buenas tardes a todas y a todos. Hace unos instantes se mencionó a Juliana Hatz, a Sang, creador de Wikileaks. Posteriormente se conoció por parte del presidente AMLO que México estaría dispuesto a darle asilo político, puesto que es un periodista y merece una oportunidad. Sin embargo, poco después de ese anuncio, el Washington Post hizo un artículo sobre que México no debería darle asilo político a este personaje debido al constante ataque que se le tiene al periodismo mexicano por parte del mismo país, así como la censura, de, la censura hacia él mismo. Bajo este contexto, ¿es factible tomar como referencia real lo publicado por el Washington Post o existen más factores a favor de que sea conveniente el asilo a San en México? Gracias a Jesús. Eh, una más es de Joan Muñoz. Si bien la vida es el criterio ético para fundamentar una ciencia social a favor de la reproducción de la vida, ¿qué otros criterios éticos? pueden funcionar para cumplir con ese objetivo. Eh, también está con nosotros el doctor Gustavo Garavito, del Centro de Estudios de Psicología Crítica. Él nos hace el siguiente comentario. Muy interesante el conversatorio. El estudio de la vida en la filosofía, además de la concreción material e historia que se le da con Marx, también se da con la obra de Duclid, Hussle y Weber. Justamente Hussle señala la crisis de las humanidades a partir de una segmentación de las ciencias, sin embargo, hay que cuidar una satanización de la ciencia como lo hacen los autores postestructurales y postmodernos. Es posible una convergencia de saberes y técnicas centradas en la vida y en los valores humanistas, la teoría de la complejidad o el realismo crítico, por señalar algunos. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, hay una preocupante, un preocupante descrédito a la ciencia y hay un crecimiento del pensamiento mágico-religioso. Una crítica de la ciencia está bien, pero no a costa de subestimar el valor de la razón. Gracias al doctor Garavito por sus comentarios. Vamos a leer ahora a Felipe, que también nos acompaña en esta sala. A veces, conociendo todos estos puntos, hacen que la ética parezca más una utopía. Porque claro, el capitalismo atenta con la mayor parte de las cosas, la naturaleza, las jornadas excesivas del trabajo, las culturas, etcétera es y será realmente difícil encontrarla. Gracias, Felipe. Y finalmente, otra vez al doctor Gustavo Garavito una pregunta. Como científicos sociales, ¿hasta dónde una lectura del deber ser puede generar una serie de sesgos en nuestra comprensión de la realidad social? De la realidad social real. ¿Hasta dónde lo ideológico puede ser un sesgo en nuestro análisis de lo social? Ahí está la pregunta del doctor Garavito y zonas que nos han llegado hasta ahora. Si les parece, en el orden que conversamos, abrimos esta segunda ronda y tendría la palabra la doctora Katia. Adelante, por favor. El micrófono sí está habilitado, ¿verdad, Carol? Sí, ya está. sí, mis problemas técnicos. También aprovecho para hacer una disculpa. No sé qué pasó. Fueron ajenos a mí. En serio que hice varias pruebas, pero ya después estará compartiendo en redes sociales. Eh, pero ya está habilitada eh, el micrófono de la doctora Katia, lo mismo que de la doctora Patricia y de usted, doctor Mendoza. Y nada más falta la imagen de la doctora Katia. ¿Nos escucha, doctora? Sí. Puso en el chat que escucho, tiene problemas de conexión por con Pero sí, los escucho. Ahora espero que ustedes... Sí, la escuchamos claro y fuerte. <risa> sí. Este... Ah, bien, excelente. Eh, bueno, pues eh, me voy a permitir quizá, no sé si, si este es el momento como de compartir algunas reflexiones para responder a las preguntas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Eh, no lo habíamos consensado, pero yo creo que son 20 a las pero... 2. A las 2 termina el encuentro. Podríamos pensar en cinco minutos. OK. Está bien. Adelante, por favor. Eh, bien, pues, eh, hay varias cosas. En primer lugar, la cuestión de los criterios, eh, que pregunta esta persona, Johan Muñoz. ¿Qué otros criterios éticos? Pues, bueno, eh, por ejemplo, Dussel habla del criterio material, que después también se transforma en el principio material. El formal y el de factibilidad. Es decir, el, el material tiene que ver con la reproducción de la vida. Esa es como la base sobre la cual se tiene que sustentar pues, cualquier acción ¿no? que reproduzca la vida y que permita desarrollarla. Después, por, otro, por otra parte, pues, es necesario también que todos los involucrados en una comunidad eh, ética determinada pues puedan participar y puedan participar de manera simétrica y finalmente la cuestión de la factibilidad o sea pensar también en eh, actuar de acuerdo a lo posible es decir hay que ver cuáles son las, las mediaciones que se tienen para poder efectivamente reproducir y desarrollar la vida de la comunidad entonces estos serían como los criterios que también valdrían en este caso por otra parte, creo que sí es muy importante lo que comenta eh, esta persona, Gustavo Garavito, sobre el cuidar que no haya pues una satanización de la ciencia y sobre todo pues estos extremos en los que de pronto cae la posmodernidad, al eh, criticar la razón y al final quedarse sin razón. Creo que es muy importante... Eh, no caer en estos extremos, Hinkiel habla precisamente de la posmodernidad como la modernidad en extremis, ¿no? O sea, en donde finalmente se critica la razón y eh, se, nos quedamos sin criterios, ¿no? Nos quedamos sin posibilidad ahora sí de evaluar de una manera clara que sí y que no. Entonces, más bien se trata aquí, y esta es como la propuesta, desarrollar la razón desde otro lugar, es decir, no desde la racionalidad instrumental, sino más bien desde la vida. Entonces hay que desarrollar un concepto de racionalidad de la vida para que, digamos, podamos reencauzarla, ¿no? Y entonces ahora sí, no solamente evaluar proyectos, sino también, pues, desplegar acciones, que es este, a, lo que, a lo que tendríamos que tender. Y bueno, dice el ulti, la última pregunta sobre el deber ser, ¿hasta dónde se puede generar una serie de sesgos? Bueno, cualquier lectura del ser nos, eh, nos implica ya un deber ser. La cuestión es que a veces no nos damos cuenta de ese paso, pero ya está implicado. Entonces creo que no tenemos que tener miedo ¿no? a este deber ser, sino más bien com, o sea, comprometerlo en un sentido que, que realmente pues, atienda a, a, la, a garantizar la reproducción y la producción y el desarrollo de la vida de la humanidad. En fin, había como varias otras cosas que, que quería comentar sobre, sobre lo que expusieron Patricia y Carolina, creo que sí, bueno, Patricia tiene toda la razón, hay muchos otros autores que han desarrollado investigaciones fundamentales desde una perspectiva crítica. Creo que Marx en ese sentido, bueno, para mí es como uno de los, de los más importantes y yo creo que tiene toda la razón Patricia en, en, en decir, tenemos que trabajar también no solo la cuestión del pensamiento, sino cómo llevamos a cabo las transformaciones, es decir el momento ahora sí en el que la voluntad se determina, ¿no? Se hace realidad. Eh, yo actualmente, bueno, con Carolina, con, con Patricia, bueno, nos encontramos en, en, en lugares interesantes de trabajo. Yo estoy ahorita en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y precisamente pues nuestra tarea es cómo, cómo llevar a cabo la revolución de las conciencias, ¿no? Cómo ir incentivando la transformación y la organización de, eh, del pueblo, cómo vamos empoderando a la gente. Y eso es, es realmente una tarea eh, inmensa que tiene que irse haciendo, pues ahora sí no solo con conceptos, sino también hay que mover voluntades, hay que mover la cuestión incluso de la emocionalidad, hay que saber este, llegar a la gente y, y, digamos, entregarle las herramientas para que ella misma pues, se convierta también en un sujeto de transformación. Y en este trabajo, pues, estamos en el instituto. Eh, hemos hecho pues, algunas estrategias, ¿no?, pero sobre todo estamos implementando la metodología de la educación popular que precisamente parte de las realidades de la gente y a partir de ahí, de esas realidades que cada quien tiene, pues ir comprendiendo los fenómenos eh, en la medida que les, digamos, que les golpean en, en, su, en su vida cotidiana y, y también desde ahí ir pensando estrategias para poder remontar, ¿no? O sea, para poder ahora sí plantear salidas o alternativas específicas. Y bueno, pues con Carlos. Doctora Katia. También... Yo veo muchísimas coincidencias. El tiempo tengo trabajando esta cuestión del método de la ciencia crítica. Y... Te dejamos de escuchar. Katia, ¿nos escuchas? Parece que hay problemas con la conexión. Doctor Mendoza, ¿le parece si le damos la palabra a Patricia, que está próxima a irse por algún tema de trabajo en lo que se restablece la conexión con la doctora Colmenares? Sí, sí, adelante. Por favor. Gracias. Ahí Estaba escribiendo en el chat porque sí, como en dos minutos me tengo que desconectar. Pero bueno, básicamente quería comentar sobre esta pregunta que, que se me hacía de la publicación del Washington Post. Y bueno, eh, hay que analizar quién es el Washington Post. Estamos en un ámbito de, de, de análisis de economía política. Eh, Quiénes están detrás del Washington Post, cuáles son sus intereses, qué se está promoviendo. Y bueno, y, y recordar que... Los eh, medios de comunicación hegemónicos son empresas y tienen eh, y están acompañados pues, de eh, todo el eh, proyecto eh, capitalista, imperialista eh, y demás que no voy a entrar en este momento porque hay suficientes referencias al respecto. Lo que sí quisiera eh, comentar eh, es que, bueno, además de decir que en México hay plena eh, libertad de expresión, tenemos eh, eh, un, eh, como nunca hay libertad de expresión y hay una fuerte reacción de parte de quienes tienen, eh, quienes antes recibían recursos del Estado para vociferar lo que eh, la propaganda oficial, digamos, eh, que son los que están enojados y que están, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ponen, en voz de la libertad de expresión, lo que en realidad están reclamando es, eh, pues es, es, el haber perdido esos recursos, esos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso también me parece importante señalarlo. Y más importante que todo sería un absoluto privilegio para nuestro país que, que Assange pudiera estar aquí, como quiero repetir, que es un luchador social eh, y un pensador, yo diría, de la talla de Marx. Eh, que, que, que hay que analizar eh, desde ese lugar, o sea, no nada más como, como, como un hecho interesante que apareció eh, de la mano del internet, ¿no? Él le, le promovió y volvió masivo el uso del internet para la liberación. Eso es algo que antes estaba solamente en manos de un... Eh, selecto grupo de hackers, ¿no? Antes los eh, eh, esta idea de que el Internet puede ser una herramienta de liberación solamente estaba eh, en un eh, muy selecto grupo de personas técnicas y había pues sí mucha propaganda alrededor de eso y, y quien cree que se conecta a Facebook y puede usarlo como herramienta de liberación pues obviamente esa discusión ya también la se ha dado bastante no no no es posible. Eh, sino es a través de la, de, de, de la apropiación de la tecnología, eh, y tendríamos que regresar a la, eh, a la discusión que, que no se termina de eh, la necesidad de la, la, eh, la expropiación de los medios de producción para que estén en manos de los trabajadores. ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pasó cuando eh, Sudamérica? le propuso asilo a Sánchez, porque ya no es la primera vez que Sudamérica, y eh, Latinoamérica sale a defender a este eh, enorme luchador social, eh, pues allá, eh, en, eh, desde 2010, cuando empezó este contacto con Rafael Correa y, y, y, la, y la embajada, le dieron, eh, le, eh, se desarrollaron pues, en, en distintos países de América del Sur, satélites propios para evitar la vigilancia masiva, se dio toda una discusión interesantísima respecto a eh, la soberanía de las telecomunicaciones, algo que en México todavía estamos muy lejos debido al problema eh, eh, estructural que tenemos del Tratado de Libre Comercio, eh, y, eh, y, y además, bueno, se generó eh, eh, eh, o sea, tener a alguien así en nuestro país, pues, generaría una serie de, eh, de procesos eh, de los que tal vez estamos un poquito desconectados, hemos estado un poquito desconectados, ¿no? Me gustaría ampliar, eh, pero, y también compartir un poco, Katia, gracias por compartir tu experiencia, Caro eh, también por eh, tu, eh, tu exposición y, y, y gracias por compartir esta mesa con todos ustedes, tengo que desconectarme ahora eh, por cuestiones de trabajo, eh, pero voy a dejar mi correo electrónico y les quiero invitar a que conozcan la página de alertadores.funcionpublica.gov.mx, eh, punto punto eh, que es el, uno de los programas que coordino eh, para el combate a la corrupción. Eh, donde, bueno, ojalá que otro día pudiéramos tener una sesión donde yo les platique que se trata de cómo se pueden involucrar en eh, estos procesos de combate a la corrupción. Muchas gracias eh, y, y me despido. Gracias, Antonio, por tu, eh, tu moderación. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, Patricia. Un abrazo. Una, un aplauso para la doctora Patricia. Gracias por compartir. Eh, ahora está, eh, ha llegado ya la doctora Katia. Si les parece bien, Carolina, que termine la idea, que le tome su palabra y después vamos contigo. Hoy creo que ya no la veo. ¿Doctora Katia? Creo que volvió a salir. Carol, por favor, si nos sí. puedes dar tus tu ideas. Claro que sí. Eh, agradezco a todos eh, y a todas sus comentarios. Es, es muy importante pues, que, que vayamos haciendo esta reflexión de manera conjunta. Eh, veo que de los primeros comentarios es de Jesús Fernández y lo retomó un poco la doctora Patricia Legarreta. Yo no soy experta en el tema, pero en aras de compartir para pensar en, en conjunto, hay dos textos que ahorita a mí me han volado la cabeza. Y, y mire que yo soy muy, muy activa en redes sociales, particularmente en el Facebook. ¿no? Un, eh, hay dos autores que me gustaría continuar viendo sus trabajos porque abordan eh, el impacto en las relaciones sociales de estas tecnologías que desarrollan lo que llamamos eh, esta, esta este sector de la actividad, esta industria llamada Silicon Valley. Uno es un bielorruso de apellido Mosorov y otro es alguien que intuyo que nació en el Estado español, no he seguido su biografía, que se llama Escaiz Cancela. Ellos hablan de este sueño tecnológico que se vive en la modernidad, y lo aterrizan a la industria de Silicon Valley y te demuestran cómo los medios eh, de periódicos, eh, los medios de difusión, los medios de comunicación, particularmente los periódicos en el caso de Cancela, han sido absorbidas por estas corporaciones de Alphabet que incluye a Google, que incluye a Facebook, que incluye a todas estas redes sociales. O sea, hay un monopolio privado de conocimiento que además es generador de inteligencia artificial que además tiene muy dirigido y sesgado el mercado de eh, pues, eh, la información que está circulando. Entonces coincido con la doctora Legarreta de que se tiene que, que pensar muy bien de dónde proviene la información y tratar de ver sus límites. En este caso a mí me tiene aterrado lo de Silicon Valley. Eh, agradeciendo también al doctor Gustavo Garavito, que fue el primero que me hizo ver que que había puesto malas clases. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, su comentario también eh, da pie a varias reflexiones. Ojalá que podamos seguirlas alimentando. Eh, habla sobre pues, los riesgos a perder la racionalidad. Yo creo que tenemos que dimensionar si se va a perder una única racionalidad o si eh, se va a perder toda la racionalidad, porque hay distintas formas de explicarse la realidad. La doctora Katia mencionó al inicio de su, de, su, de su presentación, pues, estos saberes de los pueblos originarios, ¿no? Hay muchos colores a la hora de explicarnos nuestra realidad. Entonces, la crítica que al menos yo estoy haciendo desde economía es a la racionalidad única. Y por eso es importantísimo que nos replanteemos, como bien se señala, no solo ética, sino también método. Ahí es donde tenemos que trascender, porque usted habla de una teoría de la complejidad. Eh, yo eh, recuerdo que en mis estudios de maestría también se abordaban estos temas de la complejidad y pues lo que yo logré observar es que sí hay una intención de aproximarnos de manera distinta a las respuestas, particularmente desde las funciones eh, transdisciplinarias, pero hay que ver qué y desde qué paradigma aporta cada disciplina. Porque en el caso de los sistemas de complejidad y viendo la economía y su aporte, me doy cuenta que también es una parte muy sesgada de la economía la que está ahorita incorporándose a los sistemas de complejidad. Y por eso veo por el otro lado que hay un método dialéctico que no ha sido completamente explorado. No, no solo es un método de investigación, sino también un método didáctico, no, un método de exposición. Entonces ahí es donde tenemos que replantearnos. Y otra pregunta que era en torno al, al deber ser, eh, me acordé también de una obra de Fromm que leí hace algunos meses y me gustó mucho. Eh, entonces yo pregunto si eh, si podríamos plantearlo en torno al deber ser o al deber tener, ¿no? Porque en este momento pues nos definimos a partir de lo que tenemos desde el momento en que Fromm te dice que uno se expresa cuando va al médico diciendo, tengo un dolor, o cuando uno tiene problemas de insomnio, dice, tengo, eh, eh, tengo problemas de sueño. Entonces, eh, no, no tenemos muy claras esos límites lingüísticos que nos ayudarían también a la creación de nuevas categorías, a nuevas, eh, eh, nuevos conceptos para ir tejiendo como, como hacen estas eh, estos saberes o estas comunidades que proponen otros saberes entonces hasta aquí la dejo y pues agradezco muchísimo a todos los que estuvieron y me disculpo por mis problemas técnicos ya cuando termine esto, que estemos tranquila eh, prometo poner más atención para tener las transmisiones en vivo se conectó a la doctora gracias la doctora. Carolina gracias eh... Antes de despedirnos, faltan dos para la hora, quisiera adelantarles que va a haber otras dos mesas que coordina la maestra Carolina. Una es hacia el 4 de febrero y la otra es hacia el 25 de febrero. La primera tiene que ver con los retos del continente americano para el 2021 20, y la segunda es la presentación de un libro eh, a propósito de... La, la, la lamentable pérdida de Totenido dos Santos eh, ya hace algún tiempo pero hay una se ha publicado su obra por Claxo y se va a presentar eh, parte de esa eh, parte de esa obra eh, en tanto queremos agradecerles a ustedes su acompañamiento su escucha su palabra deseando que todo en casa marche de la mejor manera y también reconociendo que sin ustedes estos eventos no serán posibles. Sin la participación de las y los compañeros que están aquí, no sería pensable esto. Y también se organiza esto pensando en ustedes. Así que un aplauso para todos los que están acá. Y eh, estén pendientes, vamos a difundir las próximas actividades. Eh, muchas gracias, buena tarde y buen provecho. Hasta pronto. Aplausos también para el moderador, que tus, tus reflexiones aportan muchísimo, Antonio. Muchas gracias. Salimos del aire.